M.I.G.R. Ricky killed this motherfucker, man Body Mira a todos lados estás No te dejo de pensar De mi cabeza no puedo escapar Y estos recuerdos que me, me, me, me acaban de atrapar Y si no estás, oh, y si no estás oh, oh. Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás no, que jodidos no verte al despertar. Te quisiera mirar, te puedo dejar de amarte. Suelo extrañar, quisiera tu labio besar. Quiero tomar tu mano y y si no estás, Y si no estás, Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, Y si no estás, Que jodidos no. Verte, te really one, y si no estás, oh, oh, Y si no estás, oh, oh, Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, no. Y si no estás, no. no, no. Que jodidos no. Necesito aquí, perdí la cuenta de noche sin dormir Pero amarte más que a mí, me lo tengo que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 Las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, no. y si no estás no. Qué jodido no verte al despertar